Miren, Hay que escuchar. Miren, eh, Arismendi la Antigua está frente a la casa, frente sí, sí. a la casa de la residencia del alcalde de San Francisco de Macorís, el señor Siquio N.G. de la Rosa con quien eh, pretendemos verdad, si nos permite una entrevista conversar brevemente con relación al tema que hemos estado tratando acá sobre las canastas y la aprobación de unos seis. Sí, así mismo, 40, muchísimas gracias. A mis cines. espaldas se encuentra Arimedico. la presidencia del de alcalde municipal de San Francisco de Macorís el licenciado Siquio NG de La Rosa. Nosotros desde tempranas horas de la mañana de este viernes en busca eh, de la reacción del alcalde municipal en torno a esta gran polémica que se ha desarrollado atado eh, Todo un, un avispero, señores, ya luego que saliera la información que se diera a conocer de que la alcaldía de San Francisco de Macorís adquirió canasta navideña por valor de unos 680 mil pesos para sus regidores. El concepto de la compra, de la adquisición de la canastas navideñas para los regidores y distintas personalidades de esta ciudad, el proceso eh, detalla una serie de de artículos y también establecen los montos, canastas navideñas valoradas hasta 10 mil pesos, algo que ha generado gran indignación en todas eh, las redes sociales, ya que la, los municipios de San Francisco de Macorís han establecido que en un momento donde hay tantas necesidades, sin embargo, eh, proceden a entregarse. Estas canastas. Nosotros, la información que manejamos hasta el momento es que el alcalde municipal se encuentra en la ciudad de Santo Domingo. No sabemos eh, de qué trata esta visita por acá. Los propios es que nosotros lo hemos llamado vía telefónica, no, no, hemos, no hemos podido contactar con él y acá eh, no han manifestado que él mismo no se encuentra en la ciudad. Y nosotros, por supuesto, estaremos dándole seguimiento minuto a minuto para saber cuál es la reacción del alcalde en torno a estas polémicas canastas navideñas. De mi parte es todo lo que tengo por el momento. Retorno con ustedes al estudio.